Tiene una lancha, chavales. ¿Dónde? Por aquí, por la derecha. ¿Por dónde hemos venido? Por el noroeste, está por detrás ahora mismo de nosotros. No voy a palear el sureste. Sur, eh, a la veo, la veo, la veo. Para este no me meto un rapagote aquí tanto el Son tres, eh, le da una. La una. Ya ha el tío. Si no falla una, tío. Portátil, acá... Sito. Vale. ¡Hostia! Comida... Mira, un par de armas, torreta... Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Rust. Hoy os traigo un capítulo doble, cortito, pero doble. Primero vamos a estar rodeando al vecino que tenía Armored, se nos va a liar un poco porque nos va a venir gente, luego nos va a venir un condenado enfermo que seguro que tiene 9000 horas a a todos, pero luego le mataremos y por último tendremos la aventura de la cargo, nos iremos para allá, nos vendrán en barco, conseguiremos las cajas, una liada. Así que nada, nos dejo con el capítulo, disfrutadlo, deja vuestro like y suscribíos dentro del vídeo. A lo mejor es una casa para rayarnos a nosotros, ¿eh? Si sí, muy pequeña, sí, ¿eh? Voy a por petarla Bueno, por lo menos... Hombre, ¿sabéis sobre todo por qué cantaría un poquito? Porque tiene la cerradura esta De, de una normales. Persona, sí. Exacto. esto es lo que no entiendo Correcto No sé si la habrá tirado o no la ha pedido a alguien, ya va por el 40 De canción. ¿Dónde están los calvos? Que yo lo vea. Mira uno que ya. Uh, ¿Abajo o arriba? Muerto. ¿Dentro? No, no, está muerto ya, está afuera vale. Mirar uno a cada lado y así. No me no, de sorpresa. Oh, ¡Eh! Aquí está el tío. Sí, estaba buscando. No, acaba de salir este. Vale, vale. Yo, yo, yo ya llevaba arma, eh, estará por el suelo. Lleva una Python, sí. Ya la tengo. Si quieres munición, joder, iba super tieso, eh. No, tranqui, tranqui, estoy bien, estoy bien. De hecho, si quieres toma la Python. Me no. yo. No, no, no, no, no, no, no. Ya que tienes ¿Tú? la amo, tú, toma, toma. La acabo de tirar, la acabo de tirar. Ya la. Lo he visto, la he visto, lo he visto. No hay trampa ni hay nada, solo hay tú. Y se puede salir de un saltito. No hay trampa ni cartón, ¿no? Garrecito. Vale. Hostia, Comida. Mira, un par de armas, torreta. Algo de munición. 19 textras y otras escopetilla para poner en la casa. Uy, uh, uh, uh, ya ves. <risa> Mira, dejo cosas aquí. Voy a picar esto. Vale. Viene. Eh. Viene de lejos, sí. El mismo sitio eh, que, que venía el, el de antes. Me da una. Oh, uh, este Viene es otro. Eh. Son dos, son dos. No me ha dado, no me ha dado, tranquilo. Estoy bien, ¿eh? Por el mismo sitio, David ¿De ¿La, la otra? Vale, es que ya la he visto moverse un poco Sigue en el árbol ese detrás otra. A la derecha A achanto. a tanto Le ha metido GESA, creo que lo ha matado, ¿eh? Vuelvo, vuelvo, tranquilo vamos a uno Mira, a ver, en el arbusto ahora te digo, porque creo que está muerto ya pues yo estoy yendo. Pero eran dos, ¿eh? O sea, uno venía Ay. de lejos Y el de la AK estaba cerca ya por aquí no veo al otro, igual está looteando. Estaban en el, en el matojo. ¿Lo has rematado? Sí, venía con Thompson. Un AK tiene que llegar. Sí, está la AK aquí. Vale. Vale, esto, esto ya está desmantelado. Pero venía bien equipado el tonto. O sea, venía con... con, con 300 de fuel, venía. 160 de scrap. Este viene de usted. Pero me falta uno, eh Yo llevo recursos y tal Al loro que me falta uno, tío Yo he ido a dos He ido al del AK este Eh, ahí está Encima mía, encima mía Me no, revienta, sí, eh, me revienta, me revienta Detrás mía, detrás mía ¿Por aquí? Detrás mía, detrás ahí. Aquí, aquí, enfrente, enfrente Tiene que estar detrás de estos árboles, eh, cuidado O en la roca estaba pegado a mí, me ha reventado. No lo veo, no lo, no lo, lo veo. Eh, en la roca, en la roca, al 300. Lo, lo he visto. Me ha reventado. Estoy tumbado, pero vivo. Está al 340, más. Sí, ya lo he visto. En mi posición. Me ha matado, tío Joder. Me tiene que estar Ana, me ha dado tres tiros. Segundo, segundo. ¿Tú dónde no estás, Henry? Yo aquí he tumbado. Intenta rematarlo ahora que tiene poca vida. Voy. A ver, de verdad, no entiendo nada. A ver, si te puedo levantar de aquí. Sobre todo que no me lo que lo llevo todo. Lo intento, lo intento. Vale. Joder. ¿Este ve detrás de los árboles o qué? Nada, me ha tomado. No puede ser, si sí, yo ni lo he visto, la no, una no, volta, el tío, si no falla una tío. Hostia, ¿no? ¿La tabla de sur? Sí, qué pasa? Eh, Pues Va super... va follado, sí, ¿eh? Sí. Obviamente no va rápido con el barco, pero... Bueno, que yo sepa... Yo, yo diría que no. Vámonos. ¿Qué haces ahí arriba? ¿Qué están? Eh, ¿Por bajo los dos? Están abajo. Este es pues, un cadáver. Ahí está. Estamos, estamos. Claro, esto es la parte delantera. Viene una lancha, chavales. ¿Dónde? Por aquí, por la derecha. ¿Por dónde hemos venido? Por... noroeste, está por detrás ahora mismo de nosotros. Va a palear el sureste... sur... Eh, a la veo, la veo, las veo. Va, este le meto un rafagote aquí tal. ¿vale? Son tres, eh, le da una. Dos muertos, por lo menos. Otro muerto, el conductor muerto. Queda uno, queda uno. Pensaba que había matado a. A tres, pero no ha matado a dos se ¿Se va a Pekín o qué? Sí. ¿Le he dado con el gol ya no ha, lo muerto, veo. ha muerto. Ha muerto, ha muerto, ha muerto. Cuidado por las cosas. Portátil, acá Puerta árboles doble ¿Te cabe todo? No Vale, ya está Recoge no, buen hombre Ya está todo el pescado vendido <risa> Llevamos magro aquí Pasando dos mil bocatas, venga Joder, no ver los cuerpos, tío ¿Qué haces? ¿Qué haces loco? Que hay marco ¿Qué aquí, que hay marco ejemplo? aquí Mira, no, Dale, ya. El que hablábamos, el que hablábamos, tú. Que está tan lejos, que hace. No te lo esperaba, alguien que pegas un salto. Desemprendido, ¿qué sabes, no ¿Qué haces, loco, este? Que aquí no hace frío, pero. Llevo un traje encima, no pasa nada, me lo pongo, si hace falta. Amenazo con ponérmelo.